Hola, ¿cómo están mis hermanos de Cristianos en la Gloria, querido televidente? Al momento que tú nos veas, por la mañana, por la tarde, por la noche, eh, cuando veas este video, el Señor va a hablar al más profundo de tu corazón, como siempre lo digo. El Señor siempre, todos los días, mañana, tarde, noche, en cualquier momento, si estás viendo este video eh, por primera vez, no es casualidad que tú lo estés viendo, es porque el Señor está hablando lo más profundo, como siempre lo digo, de vuestros corazones. Mira que esta semana el Señor nos trae una palabra maravillosa que se llama el bolsillo remendado. Ese bolsillo remendado que uh, viene a colación que muchas veces guardamos tantas cosas en nuestros bolsillos, eh, monedas, eh, billetes, eh, eh, llaves, muchas cosas guardamos en nuestros bolsillos que los bolsillos no aguantan y guardamos cosas que no son necesarias. Y los bolsillos comienzan a, a perforarse y, es y, y, y muchas veces tenemos que coserlos, ¿para qué? Porque el pantalón está bien, pero o, o la falda está bien y tiene un bolsillito pero ya llega un punto que toca coserlo porque, para poder seguir poniendo cosas ahí. Y es por eso que el Señor nos lleva a 1 Corintios capítulo 15, versículo 33, que nos dice, No os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. O sea, el Señor nos está diciendo en esta semana, no metamos tantas cosas en nuestros bolsillos o no metas tantas cosas en vuestros corazones que hay cosas que realmente no necesitas tenerlas en tu corazón, en tu mente. Que, como una vez más, y siempre lo hemos dicho aquí en Cristianos en la Gloria, aquí en la fe que conquista, el Señor ya pagó un precio, un precio de sangre que te ha da dado una, una vida eterna. Y esta vida eterna, mejor dicho, va a ser maravillosa. Estar en las, en, la, en las bodas del Cordero va a ser lo más maravilloso, pero está dependiendo de cada uno de nosotros. La, la salvación es individual, pero debemos orar los unos por los otros. Y es por eso que en primera corintios nos dice, no os dejéis engañar, las malas compañías corrompo, corres, corrompen perdón, las buenas costumbres, esas buenas costumbres que el Señor nos está hablando uh, en, esta, en esta emisión de que no metas tantas cosas en tus bolsillos es que realmente es lo necesario, lleva el día a día. Eh, si únicamente intentas llevarte eh, tus llaves y, y tu billete, y tu billete, eso es suficiente. No te pongas a llevar todo lo que necesitas llevar, no únicamente en un bolsillo, pero el Señor lo titulaba así, el bolsillo remendado, porque muchas veces remendamos, muchas, tenemos eh, muchas cosas en nuestros corazones y necesitamos remendarlo, remendarlo. Y es lo que le hace el Señor. Y van a ver, ese, esos remiendos van a recordar muchas cosas en tu vida. No sé lo que te ha pasado. De pronto una violación, un pasado bien duro que viviste en la calle. No sé lo que hayas pasado, pero el Señor está diciendo, yo estoy cosiendo, yo estoy moldeando, yo te estoy procesándote, pero déjame, entregame todas tus cargas. Deja que yo controle tu vida, yo tengo el control de tu vida, si te dejé vivir hoy y el momento que estás pasando o el proceso que estás pasando, no ha sido casualidad que lo esté viviendo, es porque necesito procesarte, necesito llevarte por este, por, por, uh, por este camino porque necesito que aprendas cosas que yo quiero utilizarte como ese, ese gran instrumento que tú eres, en el nombre poderoso de Jesucristo. Padre Celestial, Padre de la Gloria. Y muchos desean tener el Espíritu Santo, pero llevan tantas cosas en sus bolsillos, en sus corazones, en sus mentes, que realmente no dejan que tú, que tú, que tú, que el Señor obre en tu vida y, y comience a obrar en tu corazón, porque hay muchos corazones de piedra. Y es por eso que el enemigo toma ventaja de todo esto, de tantas cosas que guardas en tu corazón, en tu vida. Por eso hay que remendar, el Señor remienda, remienda, remienda, pero va a haber un punto que no se va a poder remendar más. Porque no le ha dado la oportunidad al Señor de que realmente Él sea el Señor y lo reconozca como su Señor. Isaías 5.20 nos dice, Hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Mira lo que nos dice el Señor, en, esta, en este versículo del profeta Isaías, muchas veces tú dices: Ah, no, guardemos este papelito, guardemos este otro, llenemos nuestros bolsillos, hasta las mujeres, las carteras llenemos y comienzan a perforarse. Tanto peso, tantas, tanta carga que tú no necesitas llevar en tu vida. Entrégala al Señor. Yo cada día de mi vida estoy aprendiendo. A, a, a, a entregarle esas cargas al Padre y al momento que tú le entregas esas car cargas al Padre créemelo, en el nombre poderoso de Jesucristo Él ha cambiado, he dejado que el Señor transforme mi vida eh, y dejo que el Señor realmente a, dejo que actúe en mi corazón muchas veces llevaba muchas cosas en mi corazón hasta que comencé a sacar y dejé que el Señor comenzara a procesar todo eso en mi vida. Y es por eso que el Señor dice, tengo cosas mejores para ti, puertas grandes para ti, momentos grandes para ti, pero necesito que tú realmente me entregues esas cosas. Y el Señor te dice, yo soy tu creador, yo soy tu maestro, yo soy el arquitecto de tu vida. Entonces, ¿qué arquitecto no conoce su, su obra? Él te conoce. En el nombre poderoso de Jesús. Lamentaciones 3.38 nos dice, No salen de la boca del Altísimo tanto el mal como el bien. Entonces también hay que tener cuidado con lo que pones eh, en eh, esos pensamientos y lo que estás viendo en esos bolsillos, en ese corazón. Muchas cosas eh, deben de tener cada día, estar procesados. Vivimos, eh, vivimos en un cuerpo pecaminoso. Pero eso es la lucha que damos de cada segundo, cada minuto, cada hora, cada semana, cada mes, cada año de nuestras vidas. El Señor nos está dando la oportunidad de cada día avanzar con Él, de cada día ser mejores con el nombre poderoso de su nombre. Es por eso que el Señor nos dice también en Jeremías 42, 6, sea buena o mala, escuchemos la voz del Señor, nuestro Dios a quien te eh, enviamos. Uh, rara, uh, dará que nos vaya bien, hará que nos... Uh, vaya bien cuando escuchemos la voz del Señor, nuestro Dios. Como te lo dije al comienzo de esta misión, escuchar la voz del Señor, entregarle todas las cargas y no de llenarnos nuestros bolsillos, no, entre, no llenar nuestras, eh, nuestros corazones de cosas que realmente eh, no son necesidad de llevarlas. No los carguemos con los problemas de los demás. Ora por esa persona. Si esa persona no quiere ser transformada en eh, con la, a, a, allá esta persona con Dios Tu obra Y que ese bolsillo remendado no se llene de personas De cargas que no son tuyas Son de Dios Hoy, vemos en, hoy en día vemos Muchos hermanos, muchos líderes Hasta me pasó a mí eh, Y voy en el proceso Me estaba llevando cargas Que no eran necesarias Hubo momentos que terminé en un hospital Hubo momentos que el Señor Me hizo entender bueno, entiendes a las buenas o a las malas. Y tú hay que pasar ese proceso para que, para que pueda entender que no debemos hacer el trabajo del Señor. Romanos 8.14 también nos dice, porque de todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Mi pregunta para ti y la respuesta tú se la das al Señor. Tú eres un hijo de Dios, tú eras claro que sí, y tú te dejas guiar por el Espíritu Santo te dejas ya realmente por el Espíritu Santo y si lo haces, aleluya, dale la gloria y la honra al Señor, porque Él se merece toda la gloria y toda la honra, porque recuerda que estamos en la gloria. Para hablar de Dios, ya para ir terminando, Efesios capítulo, o, uh, capítulo 2, versículo 8, porque, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Gracias, Señor, porque... Por esa gracia, Señor, seguimos viviendo. Gracias, Señor, porque nos da la oportunidad de dar las buenas nuevas reino en los cielos. Y te damos gracias, Señor, porque como lo dice este hermoso gusto, somos, somos ovejitas en construcción. Somos cada día esas ovejitas en construcción. Y es lo que el Señor está queriendo decir. Como somos esas ovejitas en construcción, dejemos de llevar cosas que no son necesarias en nuestros bolsillos, en nuestros corazones, en nuestras mentes, porque todo lo que entra en la mente llega al corazón. Ten mucho cuidado en el nombre poderoso de su nombre. Y me hace acordar algo maravilloso que nos dice en la tercera carta de, de, de San Juan. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo amor, mayor gozo que este, el que, eh, el oír que mis hijos andan en la verdad. Qué hermosas, qué hermosas esas palabras. Yo me gozo al hablar de la palabra de Dios. Yo sé que tú también te la gozas, pero no te lleves. Muchas cosas en tus bolsillos, en tu corazón. Sino siempre daré la gloria al Señor. Te invito a que oremos. Padre celestial, Padre de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Yo te pido, Señor, que todo lo que tenga mis hermanas, mis hermanos, Señor, sus corazones, todos esos recuerdos, Señor, todas esas cosas malas, Señor, se las, en, la, se, se las entregan a ti, amado Padre, amado, en el nombre poderoso de tu nombre, Señor. Amado Rey, poderoso Señor, te damos gloria honra y poder, Señor. Te pedimos por esta nación de Colombia. Te pedimos, Señor, por las peticiones de cada uno de mis hermanos. Te pedimos por esa sanidad, Señor, en sus corazones, Padre vale, amado, para que liberen y haya ese perdón, Señor, y recordamos, Señor, que cada vez que tú coces ese corazón, ese remiendo, Señor, ese recuerdo, Señor, de que tu misericordia está con cada uno de nosotros. Amado Señor, poderoso Rey, te queremos dar gloria Honra y poder. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y Amén. Bueno, mis hermanos, esto ha sido otra misión aquí en la fe que conquista. Recuerda que somos esas ovejitas en construcción. Somos esas ovejitas que cada día el Señor nos está enseñando. Somos esas ovejitas que cada día nos está enseñando a conocer ese, sabe, ese camino, la verdad y la vida. Bueno, eh, te invitamos, Dios mediante, en otra misión, aquí en la fe que conquista, siempre dándole la gloria y la honra al Señor. Bendiciones. 5, 4, 3, 2, 1. En 5, 4, 3, 2, 1, el bolsillo remendado. Hola, ¿cómo están mis hermanos de Cristianos en la Gloria, querido televidente? El momento que tú nos veas por la mañana, por la tarde, por la noche, eh, cuando veas este video...